y Miguel Ramos Araizaga. Nada es original. Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Su podcast favorito. Estamos ahorita cumpliendo el capítulo 95. Estamos a cinco capítulos de cumplir 100. A ver qué cosa se nos ocurre. Entonces, eh, antes de presentar a nuestra super mega ultra hiper recontra eh, gran invitada, quiero darle la bienvenida oh, hoy por cuestiones eh, de, de sus hobbies. No, no puede estar ahora, pero bueno, está Carla González y Camila Pelares. ¿Cómo están, chicas? Chiques. Todo bien, todo muy bien Todo bien igual Buenísimo, pues me da un, un gustazo eh, escucharlas y verlas Aunque nuestros nuestros fans no solo las puedan escuchar Y bueno, ya, vamos directo al grano para presentar a nuestra súper invitada del día de hoy ya, ya la teníamos pendiente desde hace algún rato Pero bueno, pues no se habían dado las circunstancias y ahora se encuentra con nosotros en este nada es original especial, Claudia Cárdenas, desde Florianópolis, Brasil. Eh, parte, integrante, es la mitad. Yo diría que un 70% del dúo estranguló. No, no lo hagas, Hay que, es me que perdone, no es Rafa, verdad. Pero yo creo que eres como el 70% del dúo. ¿Cómo estás? No es que verdad, diga, porque yo, yo hablo más que él. Es la única diferencia, ¿no? Pero que él <risas> trabaja más que yo. Hace la edición que yo no hago, cosas así, ¿no? Estoy siempre con él ahí, pero él que hace las ediciones, esas cosas, ¿no? Pero es eso, yo hablo. Hay, hay, Como hay, hay maestra que, que soy, lo claro. que se pasa es que tengo más facilidad de hablar y se queda siempre esta parte conmigo, ¿no? Pues ahí le mandamos un saludo a, a Rafa que ahora no nos pudo acompañar. El suspenso <risas> No otra vez. Bueno, ya, ya decía yo, ya regresé. Ya regresé, bueno, decía sí, yo Gerson. que el que, eh, Dustranoscope es son las estrellas fulgurantes, parte del firmamento de estrellas fulgurantes del cine experimental latinoamericano. Son extremadamente conocidos en por aquí por Cógelo una vez más. Aquí, Claudia, para hablar de todo un poco, ¿no? Vamos, no puede ser. Voy a apagar mi cámara porque igual esta cosa puede ser la que ocasiona todo perfecto, esto. Yo sí, perfecto, yo creo que es eso. Pero bueno, yo creo que es eso, la cámara. Pero bueno, decía yo que eh, nos da mucho gusto que estés por acá, Claudia. Eh, Gracias, Micha. Es un placer estar con ustedes una vez más. Saludos a México, a todos los artistas experimentales de cine de México, nuestros amigos que están todos ahí. Saludamos a todos. Rafael no, no puede estar ahora porque trabaja en una producción con un amigo. Entonces estoy acá representando el dúo Strangloscope. Gracias por la invitación. Ahora Misha se fue. Sí. sí. Micho, ahí? Creo que la Tal vez podríamos ir hablando un poco sobre, yo vi que tienen un par de festivales allí en Florianópolis no ¿sí? Ajá. Sí. y hay este de Audiovisao, ¿no? Tal vez podrías sí, contarnos. Fue el está... el... Ajá. Sí. Acá tenemos al, algunos, no sé cómo llaman ahí, son como unas premiaciones de gobierno de la ciudad, de Florianópolis, eh, Santa Catarina, el Estado también, ¿no? que, hacen, eh, que enviamos como un proyecto para hacer las cosas y en jurados, ¿no? Y los jurados que dicen cuáles son los, los ganadores, ¿no? Entonces, eh, año pasado, ganamos este de la ciudad de Florianópolis, el fondo de cine de la ciudad, para hacer esta muestra. Es una muestra pequeña de dos días, pero es un poco distinta de las otras que hacemos, ¿no? por ser más chiquita y también por incluir música experimental y performance y literatura con la, la cosa de la poesía, el vídeo, ¿no? Y libros y todo más. Fue como una, pensando que lo experimental se expande para todas las, las artes, ¿no? para la, las editoraciones, las revi, revistas, no sé si se hablan de revistas también, son uh, publicaciones de artistas, cosas así, ¿no? Entonces, que también tiene un campo expandido, más experimental, y las performances, uh, lo, la danza, baile, cosas así. Y ahí tenemos eh, músicos también de improvisación y queríamos hacer como una grande fiesta, ¿no? Más do que un festival o una muestra, una grande fiesta. Entonces hicimos como en un teatro muy chiquito, así, y, y tenía como la, la pantalla eh, podíamos atravesar la pantalla para fuera del teatro, ¿no? Entonces teníamos como un, un circuito chico, así, de, de atracciones y que se cambiaban, y las personas se encontraban, charlaban, tenía espacios para hacer eh, cambios, ¿no? En, en conversaciones y con cerveza y fiesta. Y mientras todo eso, eh, exhibiciones de, de vídeo ¿no? y cosas así. Pero fue, fue buenísimo. Eh, es una, una oportunidad de tener más gente para presentar el cine experimental. Ese es, ese es lo, lo artificio, la estrategia que utilizamos. Porque no sé si saben. Pero Santa Catarina, que es el sur de Brasil, es como una de las provincias más de derecha que tenemos aquí, más conservadores, ¿no? Entonces es muy trabajo para hacer cambios en las cosas, y, pero tiene muchos artistas de, de la izquierda que son gente buena y todo más, y que a veces eh, no tiene como mucha cosa eh, distinta y con una propuesta más experimental para hacer, ¿no? Y gratuito, ¿no? Que no, no tenga que pagar. Entonces es lo, lo más importante, ¿no? Que estemos juntos y felices y sin plata. <risa> ay, ay. Entonces es una, una, un chiquito, un festival chiquito de dos días, es más para hacer este contacto con los locales de la ciudad, de la isla, ¿no? Donde vivimos, Florianópolis. La otra, el otro festival que tenemos, que es mayor que esto, es Luis Strangloscope, ¿no? Que tiene lo mismo nombre que nosotros. Este es un festival internacional que la última edición fue virtual, ¿no? Es, eh, la última edición fue la décima tercera y ahí tenemos mucha programación, muchas oficinas, muchas clases de, de cine, de cine 16, de revelas, revelado, de, de todo, ¿no? de, de, de digital, ¿no? con experimentales de Japón, de... Italia Alemania fue fantástico la última edición porque estábamos en, en el Covid pero pero teníamos cómo hacer eh, virtual entonces se quedó más posible de estar con personas de todo el mundo no entonces fue bien bien interesante así bien productivo Está esta, este festival, esta muestra de de 2019, creo. 20. 20. Ya 20, porque si, si era el COVID, seguramente era el 20, ¿no? Eh, 20 o 21. Ahí hicimos por una premiación de Río de Janeiro, ¿sabes? Ahí teníamos plata para pagar todos, todos que, que exhibieron películas, vídeos, los maestros de, de los talleres, ¿no? Entonces todos ganaron plata, entonces fue fantástico. Por la primera vez teníamos plata para pagar a las personas que hacen arte, ¿no? Que hacen cine. Entonces fue muy, muy bueno, ¿no? Es, es lo ideal siempre, ¿no? Claro. Entonces fue perfecto. Y ahora tenemos una otra, un otro festival que es Infa, inflamable. <ríe> que es eso aquí? Oh. Eso, inflamable en portugués. Que es un, un festival de cortos en Super 8 de toma única experimental. Y también tenemos como... Eh, hacer con plata, Entonces, lo que hacemos es, eh, todos los participantes, participantes de LOTAGER, los 24 participantes de LOTAGER, hacen cada uno su film, su corto en, en Super 8, experimental toma única, ¿no? Y ahí hacemos, eh, mandamos a São Paulo para hacer la revelación, digitalización, y después tenemos el festival, con premiación, con premiación no, no en plata, pero ¿cómo le llamas ahí? Acá se llama trofeo, una cosa que, que damos así como, oh, primero premio, segundo, ¿sabes? Sí, como, <ríe> premio como, como los fondos, tal vez, ¿no? Eh, creo que Carla igual quería decir algo. Ah, ya sí, pero ahorita que terminara de platicarnos de los festivales. <ríe> <risa> Entonces eso, los festivales también es para eh, hacernos difusión, producción, uh, estar con las personas y, y, y hacer como una, una forma de, de que lo experimental esté más junto de la gente, ¿no? Es eso. Bueno, y, no ah, sí sí continúa y junto con eso tenemos nuestro propio eh, trabajo como cineastas no experimentales que hacemos eh, filmes y, y vídeos ¿no? experimentales y Rafael también hace música experimental entonces es como vivimos todo el tiempo Es que justo, eh, o sea, yo pienso, ¿no? Pues sí, a la gente muy clavada, ¿no? En el cine experimental y todo, pues obviamente va a saber quién es el dúo Strangospot, estrangos, sí. pero creo que es muy importante también a los nobeles, o sea, a la gente nobel en el sentido, quienes se van interesando, ¿no? Este, en, ay, bueno, ¿y qué onda con la onda experimental y demás?, eh, pues sí, que de viva voz, o sea, tú nos cuentes, porque nosotros sabemos que el dúo es justo una, un equipo muy importante ¿no? dentro de este medio porque en efecto tiene una producción bien grande, bueno, tiene un montón de películas, de videos hechos, eh, todo en este sentido experimental, muy bien realizado, o sea, de repente, eso, o sea, siempre como mezclando formatos, está muy interesante, pues, ¿no? Pero justo eh, a la banda que no, que apenas, ¿no? O que igual y todavía dice, bueno, ¿y qué onda con este rollo? Pues cuéntales y cuéntanos a todos quién es el dúo strang Club, como tal. Wow. ¡Qué buena pregunta, Carlisa! ¡Qué buena pregunta! <risa> Nosotros somos una pareja que vivimos juntos a, a 20 años y hacemos cine desde que empezamos nuestra relación como pareja y como eh, cineastas, ¿no? Entonces, son 20, más, de, más de 20 años de trabajo, y todo en, en experimental. Y intentamos de estar con la gente, intentamos de hacer una, una posibilidad de que la Latinoamérica sea una, una realidad de, de producción y difusión de cine experimental, así como hace Misha, ¿no? de agregarnos, de estar juntos siempre, entonces hacemos relaciones con los que están más cerca, como la, los argentinos, los uruguayos, ¿no? y también con los hermanos de México, estuvimos ahí, no tenemos mucha plata para estar ahí todo el tiempo, pero estuvimos, eh, fuimos a Cuba, entonces cuando vamos a un, a, a un otro país sudamericano tratamos de filmar, de hacer filmes, de estar con la gente, de hacer revelado juntos. Y, y es eso, ¿no? Para que nos, nuestra tribu, ¿no? Nuestra, nuestro grupo, nuestra familia de, de cine experimental cada vez se, se ponga más fuerte y, y, y pronta para la lucha. La verdad es que sí, cuando vinieron fue una, una experiencia muy interesante porque tomaron un taller, dieron un taller, dieron una masterclass, mostraron sus películas y además hicieron un video acá en México que fue acá en Tepoztlán. Y, y digo, sí. sí, sí, eso está muy interesante, pues porque es, es aprovechar, ¿no? Ahora sí, que a lo que vas, aprovechar al máximo todo esto de hacer relaciones, de, de hacer, de produ producir cosas, de, y, y no solo eso sino además dejar la, sembrada la semilla de lo que tú sabes compartir tus saberes, eso estuvo estuvo maravilloso y la verdad es que aprendimos mucho en esa ocasión hay una cosa que siempre ponemos de ejemplo, ya sea que platiquemos con la gente en el podcast o en los talleres o en las actividades de ultracinema en general eh, que se compone con lo que se tiene, y esa es básicamente yo creo que la filosofía de ustedes Exacto. en general, no o sea, si ahorita tienen una película de, de Super 8 Van y hacen una película filmada en Super 8. Si tienen un celular a la mano, que fue un poco lo que hicieron acá en Tepos, vienen y hacen una película con un celular, ¿no? Si tienen pedazos de película de material fílmico, si tienen pedazos de película en video, ustedes van a hacer una película con eso, o con la mezcla de todo eso, que es eh, parte de, la, de lo maravilloso que nosotros sí. dos... Nos, con nos diapositivas, parecido... con fotogramas, fitogramas, lo que sea, ¿no? <risas> Entonces, eso ha sido una gran enseñanza para nosotros, la verdad. Esa, esa manera de, de no estar esperando, que es justo una de las críticas que siempre hemos hecho al cine tradicional, ¿no? Que están esperando, que si el presupuesto, que si la cámara, que si el sí. equipo, que si... No, no, no, no, no, no. esta forma de, de hacer cine, no te detienes, no, no, o sea, no tienes por qué detenerte, puedes hacer una película experimental prácticamente con, con cualquier cosa, ¿no? Casi casi como cuando vas al bosque tienes que encender una fogata con, con un palito y una, una ramita y, y, y hojitas, casi casi así es como puedes prender la, la fogata del cine experimental con, con una imagen incluso, ¿no? Una secuencia de 30 segundos de video puedes armar una cosa que, que, que bueno y pues gracias Claudia la verdad es que eh, eso ha sido esa visita suya dejó dejó una estela de, de, de cosas maravillosas que que han ido se han ido, eh, se han ido cosechando se han ido cosechando bueno. se han ido bueno ha ido creciendo al grado de que ahora podemos jactarnos de ser de los poco, de los pocos países latinoamericanos en donde hay un fondo exclusivo para creación de cine experimental este año el IMCINE sacó una convocatoria y estamos muy contentos de queremos pensar en, sí, nuestros, en nuestros sueños guajiros. queremos pensar que las 11 ediciones pasadas de ultracinema algo impactaron en todo esto no no no no nos echamos no nos echamos el todo crédito, tal? pero todo impacta no sabemos nosotros no Misha que todo impacta eh, eh, todo que vivimos y, y trocamos no que cambiamos es, es afecta a nosotros, no nuestro trabajo, cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Estar en México fue como una afectación total, ¿no? Los temblores que jamás habíamos <risas> ¿no? sentido y estado con temblores, lo, lo carnaval de, de Tepos, ¿no? Y todo eso es muy, muy rico de cultura y, y todo más. Es, es una inspiración total, ¿no? Eh, y nosotros siempre pensamos, eh, yo y Rafael, en hacer las cosas eh, con lo, las otras personas, ¿no? Siempre te, intentamos de incluir lo, los otros en nuestro trabajo. Ahora mismo no, nosotros hicimos un, una, un corto en 16 milímetros con un, los indígenas de Santa Catarina, ¿no? Y... Y hicimos un revelado eh, ecológico con ellos. Entonces, lo que aprendemos ahí, lo utilizamos ahora. <ríe> Entonces, todo muy importante, lo, todo que lo vivimos, ¿no? Por lo revelado del taller que teníamos ahí en Ciudad de México, fue importante. Todo es importante, todo importa, todo, todo es una, un camino, ¿no? Para pensarmos y hacer una cosa todo el tiempo. Y, y con los indígenas trabajamos con no sé cómo cómo hablas eso. partilha, cuando se cuando se hace el lo trabajo juntos, ¿no? No, no fue otros, colaborativo colaborativo total porque ellos filmaron no nosotros <risa> ellos filmaron desde seis apenas enseñamos cómo filmar. Y, y ellos hicieron eh, la captación de sonido en la mata, en la floresta, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Estuvieron con. Yo eh, conseguí traer de Porto, Portugal, a Ricardo Leite, que hace revelación, porque teníamos como una, una relación con la Secretaría de Cultura de po la ciudad de Porto, en Portugal. Entonces, pudimos traer, traer acá a Ricardo Leche, que tra trabajó con nosotros en esta película. Entonces, un portugués con los indígenas, ¿no? Entonces, teníamos como todas las cuestiones de postcolonialismo en, en la película y las relaciones con las personas. Entonces, es muy interesante pensar todo eso, estar juntos eh, y vivir como... 15 días juntos con ellos, la, viviendo con ellos, haciendo la comida, ¿no? Que eso, eso es lo que importa, porque así también conoces toda la cultura del otro, puedes hacer la, los cambios, ¿no? Y es un placer total, aprender es siempre un placer, ¿no? Sí, pues ese intercambio es importantísimo, ¿no? Es importante, eh, digo, ahorita con la pandemia pues, pues sucedieron muchas cosas, incluso al interior del, de la comunidad experimental han sucedido cosas muy extrañas pero porque siempre vernos este, aprender uno del otro estar como incluso viendo las películas juntos pues es una, una experiencia insuperable pero bueno antes de seguir platicando Claudia sobre, sobre esto y más mm. vamos a tener que hacer una pequeña pausa eh, para ver si en este espacio de aquí a que lo editemos conseguimos algún patrocinador que nos, que nos vuelva millonarios. Mientras... ¡Ah, qué bueno! <risa> no, no creo que eso suceda, pero bueno, algún día, algún día alguien nos patrocinará el podcast. Pero sí, vamos a hacer una pequeña pausa y, eh, y regresamos a Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. <risa> Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Ya está listo. Regresamos a este capítulo de Nada Es Original con la presencia de Claudia Cárdenas, eh, que es parte del tubo Strangloscope, y estamos aquí platicando con ella y con Camila Perales y Carla González. Eh, y pues bueno, estábamos, eh, nos contaste pues ya un poco lo, lo, lo que es el, el el dúo, lo que lo que hacen las múltiples cantidad de actividades. Organizan talleres, organizan eh, festivales, hacen sus propias películas, tienen su propia creación. Y ya decíamos, son un referente pues para, en muchos sentidos, para, para, los, lo, para la, toda Latinoamérica. ¿no? Ya decíamos también que aprendimos mucho de su visita y hemos eh, pues llevado a, a, a al máximo su filosofía de, de, de crear con lo que se tiene. Y, y bueno la verdad es que sí ha sido una una experiencia muy muy interesante que, de, de conocerlos de, de trabajar con ustedes pero yo aquí en este punto de la vida estoy en, en este año que está muy muy que pinta bien que pinta maravillosamente este sí tengo estoy estoy un poco dolido Claudia estoy un poco dolido y tengo que sacarme ese, ese dolor de mi pecho y ahorita que te tengo aquí que nadie nos escucha tengo que decirte que sí sentí feo cuando, en el, en el 2020, cuando estaba la pandemia, todo lo que daba, Yo, yo los ve, hablábamos, con, con, hablábamos con ustedes y los veíamos tristes y acongojados pues porque no podíamos salir. Y yo los invité, le dije, vamos a hacer un en vivo, ahora que es bien el ultracinema, vamos a juntarnos, vamos a, a, preparen algo para que hagamos una cosa ahí a la locochona de ustedes con sus cosas de, de cine expandido. Y pues Tú me, no me... tienes idea de lo que es Bolsonaro en la vida de un sí. artista. No, no. Imagino, <risa> no imagino que no es fácil. Idea de lo que es la dolor? Espérame, espérame. Do... Déjame, déjame terminar ah. mi, mi sesión de psicoanálisis. Ahora no está el maestro Bull que es especialista <risa> en esos temas. Entonces yo insistiendo, les vamos a hacer algo. Y bueno, ustedes muy deprimidos, pues total, que pasó Ultra Cinema. No se pudo realizar. Y de repente. Como en capítulo de chismes, me entero que van a estar en otro festival acá en ah, México. ¡Ah, qué tristeza! Yo dije, ¿qué onda? Pues, ¿Qué mala onda? Pues lo que se pasó fue que Eric nos invitó para hacer una performance. Y fue una mierda total. Porque oh. fue una performance virtual. Y lo, la... La la Internet se caía todo el tiempo, ¿no? Okay. Entonces no se quedó nada visible. <risa> Entonces puede decir que okay. lo que hicimos con Eric no resultó en nada. <risa> ok, ok, está bien. No, pero bueno, tenemos que preparar algo. Hola. No te, no te oye, Claudia, pero este, aquí está para saludarte también una invitada especial. Sí. Que, que te conoce muy bien. Mi amiga. Solo... Este... Pero bueno, tenemos que preparar, yo no me puedo quedar con esa eh, espina clavada de, de no haber podido tener al dúo Strangloscope en el Ultracinema. Entonces, tenemos que preparar algo, aunque sea pregrabado, la gente ni se da cuenta. <risa> ¿No? sabe, sabe lo, que, lo que sé? Es que no tenemos mucha plata este año porque... Eh, para la estrangloscope de segundo semestre, vamos a hacer una ciudad pequeña de Santa Catarina. ¡Ay, qué lindo lugar! <risa> vamos a hacer una ciudad muy pequeña que se llama Itajaí, que es un, uh -huh. un, pu un pu puerto chiquito que tenemos cerca acá. Y ahí tiene poca plata para traer todos los amigos que, que queremos, ¿no? Pero, pero, a un otro festival en Río que es el Dobra uh -huh. que creo que está haciendo como una, una búsqueda por los artistas que van a llamar eh, para el eh, próximo año y quieren hacer como un encuentro latinoamérica. Ok. Entonces lo que pensé es que podemos con el tiempo que tenemos ahora Pensar en hacer una relación eh, en serio con los eh, mecanismos de, de cultura de México para hacer como la embajada de acá, cosas así, para ver que si intentamos traerse, ¿no? ¿Por qué no? Porque siempre tiene que vivir lo mismo que viene con su plata todo el tiempo. <risa> <risas> ellos pueden venir, entonces tú puedes venir también, ¿no? Con una ayuda de, de, de la embajada y cosas así. Creo que eso, eso es más interesante y también eh, pienso que todos, todos los festivales de experimental, ¿no? Latinoamericanos deberían encontrarse, ¿no? Estar juntos para hablar de, de los mecanismos de difusión, ¿no? ¿Cómo hacemos la difusión de, de los de los cine experimental chica. Tú sabes que, digo, yo no sé qué iría a aportar, porque yo en realidad no, no sé, no sé. Yo más bien pensaría en traerlos de nueva cuenta para que ustedes hagan aquí esto que queremos hacer. No, pero ahí, ahí yo quiero estar siempre. Yo cam <risas> cambiaría mi vida para estar en México para siempre. <risas> y lo que, lo que, o sea, uno, ¿te acuerdas que el, el año, no en el 2021, sino en el, digo, no en el 2022, sino en el 2021, Hicimos una tertulia donde invitamos a todos nuestros colegas latinoamericanos para justo eso, sí. reflexionar. Digo, tuvo que ser virtual porque pues, no tenemos plata para, para podernos eh, eh, permitir el lujo de traer. Imagínense, sería fantástico traer a Camila, traer a, a Daniela, a Lillo, a, a, a Efraín, a este colega de Cuenca que ahorita se me acaba de, de, de escapar su nombre. No sé, o sea, sí. toda la, todos los sería una locura, pero bueno, pues mientras... Las, las podemos hacer virtuales el año el año pasado no la no la hicimos no sé por qué razón pero sí estos espacios son más que necesarios no de intercambio de de pues de, de diálogo no entre nosotros los colegas de, precisamente estuvo cristiana de dobra este eh, también participando en esta en esta tertulia pero bueno tú ya que llegamos a ese punto te digo estaría fantástico yo yo más que encantado de de, de visitarles pero tenemos que encontrar la fórmula para que podamos eh, tener presencia de, de, de, de como sea, no sé, de, de alguna forma, de ustedes en, en, en el festival, porque siempre será siempre interesante. Y aprovechar así de, de, ¿sabes qué estaría bueno? Está más cerquita, que mm. se diera una vuelta por La Paz, que se diera una vuelta para el Festival de Cine Radical, porque siento que también los colegas por allá aprenderían muchísimo de ustedes. Ese está más cerca, entonces ahí mover los hilos... A eso quería llegar ya. Ah, buenísimo. Te, te, vi, te, te vi la cara, Camila, te vi la cara ahí este, mo, me, haciéndote las manitas así como mosca para... para Pero sabes, sabes que no es tan cerca, ¿no? no bueno, más cerca así. que México, sí. Pero como, como nosotros estamos en el sur, sur de Brasil, ¿no? Entonces, muy lejos, muy lejos. Pero es eso, vamos a intentar hacerlo intentamos una otra vez cuando, con los de cuenca pero no resultó no tenían plata para todos no es, es siempre el, el problema es la plata no porque también sí, claro. tampoco ganamos mucha plata para más do que pagar las cuentas comer cosas. ¿no? Es una mierda mismo Pues sí, pero bueno, ya encontraremos fórmulas Vas a ver, vamos a mentalizarnos Vamos a lanzar la llamada al universo sí, aquí, aquí, por ejemplo, ya, ya les dije la anterior vez Que no hay fondos para cine experimental E incluso muchos cineastas terminan endeudados Por los fondos que reciben Entonces... Eh, no sé, pero tal vez hagamos algún tipo de maniobra mágica el, en el Festival de Cine Radical y tal vez pueden venir pues a La Paz. Sí, sería, sería buenísimo, porque es muy importante hacernos los lo circuitos por la Latinoamérica. Para nosotros es muy importante hacer eso, ¿no? Y, y ahora más, cada vez más, ¿no? Es importante sí. que estemos todos juntos para que la, la, la política, la arte, la cosa tiene que caminar juntos, ¿no? Pues mira, Entonces, vamos a... No, no sabía esto de los colegas de Dobra, pero pues vamos a, a volver a, a plantear nuestra, nuestra tertulia. Ahora que está el, un amante de Latinoamérica, amante acérrimo de Latinoamérica, que vive en Montreal, no sé por qué, pero bueno, acaba de llegar con... con eh, Toquemos unas trompetas eh, triunfantes, el Maestro Bunt. <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo unas estás, maestro? Para el maestro Bund. <risa> mucho gusto, mucho gusto. No, está en Canadá, está en Canadá. Sí, ahora estoy hasta acá, pero pues es habla francesa, entonces también podría ser latinoamérica, entonces... Pero ellos no quieren. Entonces... <risa> no. <risa> Pero bueno, pasan muchas cosas como en Latinoamérica, entonces, pues bueno, aquí aquí estamos con mucho gusto, porque además, eh, pues es, es un podcast que celebra no solo el cine, sino que está muy próximo el cumpleaños de Camila que fue hace unos días y el cumpleaños de Claudia que fue ayer, entonces, pues vamos a, a hacer fiesta este día. Ya traes el tequila. Ah, tequila, ¿no? ¿Cómo es? Tequila. El mezcal, el mezcal. El mezcal. mezcal. mezcal. Cuanto más mezcal, mejor. Sí. <risa> Buenísimo. ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo te fue en tu ensayo? Ya te ganaste el... ¿Qué, qué, qué premio dan allá a los canadienses, a los actores? Mm, sí, hay dos. Uno se llama Ginny, que es para el cine anglófono. Y otro se llama Jumo, que es como jume, eh, gemelos sería la traducción de gemelos, que es para el cine francófono. Pero no, esto sí. es teatro, entonces, es otra Bueno. Cosa. Ah, ahora es, es actor de teatro en Canadá, Antonio. Pues, uh, pues nunca, nunca me lo planteé, pero... Pues aquí Ay, estoy. cállate, que sales tú en tus propios cortos. como que nunca sí, te pero, lo planteaste? Pero, pero el cine no es teatro. Ay, Sí, bueno. teatro es otra cosa, en vivo, ¿no? Con mucha gente ahí es más difícil. Tenemos que conseguir esa grabación secreta de su última hora de teatro del Maestro Bund para, para echarle un ojo a ver de qué lado más calaiguana. A ver si es tan buen actor como cineasta experimental. Pero bueno, pues eh, ya platicamos largo y tendido con, con Claudia de algunas cosas. No sé, Antonio, si tú tenías. ¿Algo que que, hubieras, que que quieres preguntarle a Claudia? Pues yo, yo, yo, yo, yo sí, eh, no sé si ya se habló, pero yo creo que las iniciativas de los festivales es como lo que luego es más... Eh, luego es, es, es muy complicado, ¿no? Y ustedes tienen la Mostra Strangloscope, tienen Inflamable, ¿cómo, ¿cómo ha sido el desarrollo de estos dos proyectos? Eh, sabemos la situación en la que estuvo sumido Brasil durante pues, el régimen este tan tremendo de Bolsonaro, sí, en donde las artes muy, era lo, lo, lo, lo, lo que menos les interesó. ¿Cómo, cómo sucedió? Es muy difícil. Tiene acá en Santa Catarina, tenemos un fondo que es una, una, un premio, se dice también, una premiación de proyectos. Eh, que tienen jurados que dicen cuál proyecto es el ganador para hacer las cosas, como difusión, producción de cine, entonces en difusión, muestras, festivales, cosas así. En Santa Catarina, ¿eh? donde vivimos. Y ahí eh, fue que conseguimos ganar una primera edición de Inflamable, los jurados nos ponen, po, nos estábamos como, se, se dice suplentes, suplentes. Uh -huh. estábamos como suplentes porque los jurados decían que las observaciones, que no existía Super 8. Okay. ¿Cómo hacer un festival de Super 8 si no hay más películas Super 8? Ah. ¿no? <risa> uno de los jurados una, la observación y la, la nota ¿no? que nos, nos dio fue como eso pero una otra persona que ganó el festival ganó una otra premiación de, de cort, corto ¿no? y ahí prefirió hacer el corto y ahí subimos y ahí okay. ganamos la primera edición y ahora estamos en la segunda pero ya ganamos la tercera entonces tenemos eh, ya a continuación para el otro año hacer la tercera edición. No es mucha plata, pero la plata es para hacer el taller con 24 películas. Eh, los prestamos a, a los alumnos la, la cámara, Super 8, tenemos tres, entonces prestamos la, las cámaras, Ellos salen, van a hacer sus películas, nos y vuelven con la, la cámara y las películas, le enviamos a SuperOff, <ríe> al laboratorio en São Paulo, y hacen el revelado y la digitalización del material. Y después entonces hacemos la, la exhibición con jurados, cosas así, para que haya más interés de, de los que hicieron lo lo taller de estar ahí, ¿no? Entonces es una fiesta también, ¿no? Y, y hacen todo con, con, que lo, con que pagamos nosotros con lo, lo, lo que ganamos de la premiación, ¿no? Entonces es eso. La, la, lo que ganamos pasamos para hacer más películas cada vez más, ten, tenemos más eh, gente en, en el taller, ¿no? De Super 8, entonces es eso. Y ahí hicimos esta cosa que es hacer en, en toma única experimental, ¿no? Para que haya una producción de Super 8 experimental donde vivimos, que es lo más importante, ¿no? Las personas aprenden lo que es lo experimental, aprenden a hacer cine en Super 8. Eh, piensan con una otra parte del cerebro <ríe> para hacerlo experimental Entonces, es muy importante, salen de esa cosa más, eh, de producción comercial, ¿no? Y se encuentran finalmente con ellos mismos haciendo la cosa. Más o menos eso. Y, y es un placer, ¿no? Claro que es un placer hacer eh, festivales en que las personas pueden hacer películas, ¿no? Que es la, la gran virtud que pienso de Flamada, ¿no? Eh, yo justamente tengo una amiga que eh, gracias a las redes conocí, pero ella, no sé si es de La Paz, pero es, es boliviana y es animadora. Ana. Sí. Ana, y ella me contaba un poco, ¿no? De su experiencia, que para ella era como muy loco eh, grabar su película en 16, era como todo, algo muy distinto, ¿no? Y que se sentía además muy impulsada a tratar las cosas de manera diferente, ¿no? Que creo que ese sí, es mucho sí. el espíritu. No es 16, es, es Super 8, el festival, pero sí. Pero eh, antes de ella hacer esta, este taller de, de Super 8, de inflamable hicimos otros talleres acá, como de eh, hacer, ¿cómo llama? Mesmo, mismo, ahora me fui, fui yo, ¿cómo es? Cuando es eh, cine sin cámara, ¿no? Cuando tenemos los, los, la película y ahí hacen las cosas, y como él, ella es de la animación, es como una loca, así que pega la lupa y hace las cosas muy chiquitas de animación. Entonces, él, ella es como una gran artista, ¿no? Es más, una potencia la chica. Nosotros amamos muchísimo a Ana. Es una revelación para nosotros conocerla y, y tenerla junto. ¿no? Y ella eh, fue la persona que hizo, la artista que hizo los trofeos, que no sé cómo llaman ahí, la premiación, ¿no? que fueron como un, unos cuadrinhos, así una, una cosa. Así que ella hizo con material reciclado, reciclado la premiación para sonido, la premiación para mejor eh, película, mejor, todo ella que, que hizo la, la premiación, Por, la invitamos porque tiene esa capacidad eh, y esa potencia artística, no una chica fantástica, que la queremos muchísimo. Ya ves Claudia, el mundo es bien pequeñito, entonces en una de esas logran brincar desde Florianópolis hasta La Paz. Entonces, bueno, hay que, hay que mentalizar. Estamos, hay que, estamos hay que prontos nuestras para energías, ir. Nuestras energías al universo para que esto suceda. Ay, ya me vi bien hippie. Es que estoy viviendo en Tepoztlán. Yo creo que es por eso. <risas> Pero bueno, maestro bunt no sé si ya nos, ya nos en, en, en, traslapamos. No sé si se quedó usted con ganas de contestar. No sé si le respondió su pregunta o. Sí, no, además, además eh, me, me, me gustaría saber cómo, pues cómo, fue cómo fue el panorama el panorama experimental brasileño durante pues este terrible régimen de Bolsonaro ¿Qué, qué, y bueno vemos vemos en, en los trabajos de ustedes pues también como una y creo que lo estaban comentando una conciencia política cómo fue luchar contra, contra no, este régimen sí. desde el cine terrible. Fue como, estábamos con mucho miedo de morir de, de COVID, ¿no? Y estábamos con mucho miedo de quedarnos vivos con Bolsonaro. Entonces, como un paradojo total en la, en la vida de nosotros, ¿no? Porque fue como una pesadilla, ¿no? Una cosa tremenda. Y es un, un idiota completo, un imbécil, ¿no? Entonces, pero imbécil con toda la, la, la militarización con él, ¿no? Entonces, pe peligrosísimo. Y eso fue, fue muy difícil para todos, ¿no? Y es eso. Eh, ahora respiramos un poco mejor porque tiene Lula, ¿no? Pero todo eso que se pasó, que ustedes saben, ¿no? En, en Plan alto con la destrucción de los bolsonaristas de derecha, ¿no? Que fue terrorismo total, que también es algo que está amenazando toda la política brasileña. Pero no podemos olvidar que no, no estamos esperando el golpe. El golpe ya se sucedió con Dilma, ¿no? Este es nuestro mayor problema político en Brasil porque el golpe de estado ya tuvimos en el gobierno de Dilma, entonces es muy muy instable todavía la situación política en Brasil, pero seguimos haciendo las cosas, no, mismo eh, mientras la pandemia eh, la clase artística intentó y consiguió ganar alguna plata de Acá llamamos editales, cosas así, premiaciones ¿no? de trayectoria artística. Entonces, mandamos como la currículo vitae ¿no? de nosotros y ahí recibíamos algo para vivir sin trabajar porque no podíamos salir. Algunas cosas se pasaron bien porque la clase se unió así demasiado para er erigir. Eris, exigencias, como er, ¿eh? como es difícil, se rota ahí que no es rota, Exigências, exigir, eh, oh. exigencia, exigir, exigir, exigir, algo para que que nos quedásemos vivos, vivos ¿no? trabajo. Entonces fue, fue, buen, fue bien, pudimos hacer cosas eh, sin cámara en la casa, ¿no? hicimos muchos vídeos a, eh, a partir de fotogramas de la internet, como hicimos No Justice, No Peace por el asesinato de George Floyd. Hicimos cosas así muy políticas para tener como hacer como una una respuesta cualquiera para lo que sucedía. Trabajamos con materiales antiguos, ahí de, de filmaje que hicimos en Cuba, y ahí hicimos Viva la Revolución, porque queríamos mucho poner la, la habla de, de, de Fidel, ¿no? Y que la habla de Fidel fuera como total lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, como él sabía de todo lo que se pasaba, ¿no? Y como es importante, la habla de Fidel sobre lo colonialismo, sobre el capitalismo, sobre todos los males de, de la civilización, y cómo estamos nosotros latinoamericanos perdidos, ¿no? Con este yugo, juego, <ríe> no sé qué decir, eh, de capital, ¿no? de los bancos, de toda esa gente que está por detrás del poder, ¿no? Y es eso. <ríe> y ahí seguimos haciendo lo que sabemos, ¿no? E intentando reaccionar de alguna algún modo con lo que tenemos. Y ahora un poco mejor, porque todos vacinados podemos salir y hacer la cosa una vez más. Como los festivales y hacer películas. Ahora mismo Rafa está en filmaje, ¿no? Con amigos. Es eso. Vamos. Y, y Claudia, Vivido. Claudia, ¿cómo, cómo, ¿cómo el cine experimental les ha ayudado para resistir a todo eso? Diego, ahorita ya hablaste, ¿no? Es un poco diferente. Estamos esperando que. No, Lula creo, en creo que es. Creo etapa... que, que no es una ayuda <risa> propiamente, pero vivimos. Los que hacemos cine experimental vivimos eh, adentro de una otra forma de pensar la cosa, ¿no? Claro, entonces como estamos eh, muy afuera de, de lo comercial, y de todas las reglas que condicionan la mirada, ¿no? De cine comercial, de televisivo, de cosas así estamos haciendo como una revolución con lo que hacemos siempre ¿no? lo todo lo que hacemos es hacer revolución porque hacemos sin plata hacemos de cualquier cualquier forma hacemos con muy muy cerca de lo que sentimos y vivimos no hacemos eh, cosas que son más abstractas pero son cerca de de la imaginación de lo que se pasa en el en presente entonces es todo muy muy cercano de, de la realidad mientras no sea documental no sea convencional no sea nada de eso no es muy muy cerca de, de la vida entonces como como existimos haciendo lo que hacemos no entonces cuando cambia eh, la política Seguimos haciendo lo que hacemos, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados, seguimos haciendo lo que sabemos. No hay posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Es, es lo que hacemos, es lo que nos interesa, ¿no? Es no nuestra, nuestra mirada y la, la, las herramientas que tenemos para hacer arte son estas, ¿no? Esas son las que dicen más para nosotros de cómo existir, resistir, no, y seguir haciendo cosas que medio que abran los ojos de los otros, no. Creo que siempre es bueno la juventud que recibimos en, en las muestras, en los festivales siempre se queda así como wow. ¡Oh, descubrí algo fantástico que no pensaba que existía! Wow. no En esa otra muestra entraron como un grupo o sea, de 12 niños, ¿no? Meio, meio punk, medio hello kid, <risa> medio Japón, medio punk, <risa> sabe cómo es? <risa> Pero se quedaron así locos, ¿no? wow ¿Qué es eso? Eso sí, tiene algo que, que hay ahí que... Que es importante. ¿no? Esas es, son las cosas que pasan así, las personas van, descubren la cosa. Eh, un año después, dos, diez, veinte, no sé cuándo, la cosa viene ¡wow! Ahora en mi, está en mi tiempo de hacer. ¿no? Y es eso. La vida es así. ¿no? Los encuentros, las miradas se transforman, todos nos sufrimos metamorfosis en el tiempo, todo. Nos quedamos viejos pero jóvenes. <ríe> es eso. Eh, es la, la vida en creación, ¿no? Lo experimentar. Exacto. Así, siempre exacto. empezando. <ríe> es, es maravilloso escucharte, Claudia, porque te, siempre... Pues, o sea, estás llena de sabiduría y eso nos, nos, nos, nos, nos nutre mucho. Y pues qué bueno, qué bueno que, que estás por acá con nosotros. Y, y, pues vamos a inventar algo, ¿no? Vamos a inventar algo para, para, para colaborar, este, para hacer algo, este, colectivo con, con, con el radical, con la muestra, con inflamable, con, lo, con, con lo que sea, porque hemos estado, pues haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? Nosotros desde del festival haciendo proyectos colabora colectivos, colaborativos eh, ya participamos en, una, en un ejercicio muy interesante que pre precisamente los capítulos anteriores tuvimos a, a colegas colombianos con los que hicimos una película colectiva y esta otra película El desierto de Simón que fue así un llamado eh, pues, pues más bien latinoamericano donde hubo gente incluso de España que nos mandó su corto y el maestro Bundt, eh, en celebración del, del centenario de Jonas becas también ideó un proyecto en donde hubo participación internacional. Entonces, esa, esa cosa siempre la, la tenemos ahí en la mira. Que pues hay que inventar maneras de, de podernos seguir eh, juntando para, para crear. Y resistir, porque sí, resistir, resistir, porque pues, eh, como, como bien dices, es? igual... Igual acá, no, o sea, ahorita este año, el año pasado, pues el 2022, tuvimos la suerte de ganarnos un apoyo porque afortunadamente el, el, las autoridades están viendo con más seriedad, con ojos más, más eh, diferentes, con ojos diferentes al cine experimental. Entonces ya, ya tuvimos un apoyo ahí para poderlo difundir eh, y entonces, pues bueno, eh, no, nos permitió ciertas, ciertas cosas en ese sentido, en esa parte del proyecto. Pero de cualquier manera el festival lo hacemos con tres pesos, ¿no? Digo, ahorita aquí estamos... Sí. Curiosamente, por, por azares del destino, es el tercer capítulo del año y es el tercer capítulo en donde estamos todos. Pero no siempre se puede, ¿no? Siempre se puede que estemos los cuatro, pues porque tiene uno que buscar otras, otras eh, cosas que hacer, ¿no? No podemos... Dedicarle... Vivir, ¿no? Es sí, sí. La, sí, sí. la eh, Strangloscope, el festival de nosotros. Las 12 ediciones fueron sin plata, con toda la gente en nuestra casa. Entonces, venían de México, venían de Inglaterra, venían de toda la parte, se quedaban en nuestra casa, una locura, pero claro. ótimo, buen, buenazo, ¿no? Porque estar con los otros fue como una dádiva, una cosa así, sí. fantástica. ¿no? Entonces, dime, dime. No, no, entonces, es, es lo que ganamos es, so, es estar con el, con el otro, ¿no? Entonces, eso no, no, no tiene nada que pague. Sí, no, no, no, no, no tiene precio. Te, te iba a preguntar, y entonces, ahorita están dedicados a hacer estos otros festivales, ¿y qué pasó con la, la mostra? Entonces, la no solo tenemos ahora una plata chiquita para hacer en esa ciudad Pequeña cerca de acá en Tajaí, uh -huh. pero vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo y vamos a intentar veces al, se ro, robamos, se dice, sacamos de dobra uh -huh. los invitados, okay. porque como tienen plata, eh, ya hablé con ellos, ¿no? Con Lucas. Ah, okay, okay, okay. <risas> hablé con Lucas, Lucas me dice. ¿Quién viene de los invitados? Porque ahí de, de Río de Janeiro para acá tenemos plata para traer, pero no tenemos para traer de otras. Sí, claro, claro. Entonces, es eso, ¿no? Tenemos que ser muy amigos acá, ¿no? Para hacer sí. las muestras eh, cerca, ¿no? El, en el sí, tiempo, de la, de las fechas, para que claro. la, los invitados migren. Claro, para claro. Acá, para nuestra casa. Allá, allá no son envidiosos como en otros lados. ¿verdad maestro Bunt? Maestro Bunt. ¿Qué estás Cada comiendo, maestro. Antonio? ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo una galleta. No me doy tiempo de comer, pero sí. Es cierto que hay mucha envidia. Maestro Bunt es nuestro, nuestro chaplin. <risa> no, es Bunter, Bunter Keaton. Bunter Keaton es eso mismo <risa> Pero bueno, pues qué maravilla, Claudia. La verdad estamos muy contentos de, de tenerte por acá. Vamos a tener que hacer una breve pausa de nuevo porque, bueno, el maestro Boone llegó tarde y no nos prestó su cuenta de Zoom la chida, la, la de paga. Entonces este ya se va a volver a acabar. Pero bueno, mientras regresamos y ponemos a ver qué cosa ponemos a la hora de editar este capítulo... Eh, Quédense pensando los posibles patrocinadores allá afuera Que en este espacio en el que vamos a poner alguna cosa Para que parezca que, que es un comercial Ustedes pueden tener un espacio ahí en este, en este capítulo Y bueno, no en este, sino en, en el resto de los podcasts Mientras tanto, a la gente que nos escucha le, le vamos a pedir, le vamos a recordar Que se tienen que suscribir Que tienen que compartir este podcast Que se lo tienen que poner a su abuelita A su tía Para que aprenda de cine experimental Para que conozca más sobre esto para que sepa que, que, que existe y eh, además nos den eh, pues horas de visionado y algún día, en un futuro no muy lejano, unos tres, cuatro años, podamos monetizar el canal de YouTube. Y entonces sí, nos daremos la gran vida y podemos irnos todos juntos a Florianópolis, Pasamos Yay! por Camila a La Paz. A la isla. Exacto, pero no puede suceder si ustedes no comparten, no nos podremos dar a esa gran vida de viajar. A los festivales, si ustedes no comparten este podcast, así que por favor compártanlo, denle like y, eh, y escuchen el resto de los capítulos que todos están por demás emocionantes y divertidos porque el nuestro boom siempre se saca un chiste de la guantera no puedo decir de la chistera porque no usa pero eh, siempre trae ahí alguna, alguna grasejada que hace más ameno este podcast regresamos después de esta breve pausa y bueno. No tiene o sea. publicidad de mezcal. Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos ah, conseguirnos un... lo bueno, menos mezcal. que nos den un mezcal para que podamos hacer ah, el podcast claro, más divertido. Claro. Y mande uno a los invitados. Claro, lo vamos a, lo vamos a buscar. Lo vamos, a, vamos a poner a Carla, que es ¿sabe, Sabe, que mezcal no llega en Brasil? No tenemos mezcal en ¿No Brasil. Tiene? No, pues vamos a ver cómo le hacemos. No llega para... acá, solo tequila. Okay. Mezcal, nada. Pues ya vamos a buscar la fórmula.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 Pausa forzada porque el maestro Bund andaba ensayando su obra de teatro y no nos prestó su cuenta la de paga, pero bueno, aprovechamos esta pausa para reorganizarnos y aunque nos encantaría seguir platicando con Claudia, podríamos pasarnos eh, largas horas eh, platicando con ella sobre todo tipo de tópicos. Pues en principio no tenemos un mezcal a la mano, como ya, ya dijimos, eso nos, nos impide seguir platicando a gusto. Y para terminar, pues bueno, es un podcast y no queremos que la, la audiencia se, se canse de escuchar nuestras filosofadas. Y bueno, pues no sé, este, maestro, no, bueno, tú acabas de llegar, más bien Camila, Camila, que es la más juvenil y rosagante de, de, los, de los miembros de este, de este podcast, no sé si tienes alguna algún comentario, pregunta, sugerencia, petición, antes de, de irnos a, a dormir. Creo okay. que siempre es lindo conversar, eh, conocer a más personas que trabajan en el cine experimental. Es, es, es difícil, como contaba también Claudia, pero también motiva bastante a seguir creando, ¿no? Y eso que nunca dejemos de crear a pesar de todas las circunstancias con las que tenemos que lidiar como personas latinoamericanas en general. hay que, Mujeres hay que además. Sí, hay que abogar porque para ver cómo le hacemos, para contribuimos desde acá que Claudia y Rafael se den una vuelta por la paz. Estoy convencido de que va sería una experiencia maravillosa para, para todos los colegas por allá. Y... intentarlo. Sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, Carlita. Bueno, pues antes que nada, agradecer como siempre a la presencia de cada una y cada uno aquí en el podcast, a Claudia, Camila, a Bunt, a Micha, ¿no? Este que pues estamos aquí reunidos. Y pues muchas gracias también a Claudia, sobre todo por este chance que nos dio de platicar con ella, porque pues en efecto es muy rico, ¿no? Este, Escucharla, escuchar la experiencia, ¿no? Allá en Brasil y demás. Igual que Camila, me quedo con esta parte de pues crear eh, en cualquier condición, ¿no? Que creo que también lo decía el Bukowski, ¿no? Crear en cualquier condición, o sea, no importa si... Quienes no tienes lanas si y no sé qué, no sé cuánto, qué condiciones existen en donde estés? Pues eh, tu creación no tiene por qué parar, ¿no? O si para, pues está bien también, pero que no sea condicionado en sí por las cuestiones que suceden afuera, ¿no? Puesto que igual la creación de algún modo es necesaria para expiar todo lo que nos sucede adentro también. Entonces... Eh, creo que eso es algo súper importante hubiera estado muy chido platicar más sobre justo esta pregunta que Bunta había hecho sobre este periodo bolsonaresco de terror para Brasil y para todos los latinoamericanos que veíamos desde lejos no manches, ¿no? pero bueno pero pues ya habrá otra oportunidad, así que pues ya ahondaremos en cómo va la cosa por allá y todo el asunto y pues ya, muchísimas gracias y y seguir haciendo cosas. Eso. Sí, justo la idea pues es también no, no, no agotar los temas para que haya al menos ese pretexto para poderlos volver a invitar. Y a ver si, si ahora sí ya nos, nos puede acompañar Rafa también, que como decía Carla, Car eh, Claudia al principio es, es, es más callado, pero de repente con un mezcal en la mano ese joven se suelta y avienta también unas perlas de sabiduría que bueno. Y si miren nuestras películas y videos que están ahí, en todo, ¿no? Están sí. en Vimeo, estrangloscope en Vimeo. En su página, también ¿no? también un YouTube de Festival Inflamável, que, con todo lo que se pasó en la primera edición. Ahora en marzo te, tenemos la segunda. Tienen sí, su película, su, su sitio web, ¿no? También ahí. Hola. ¿Tienen su, dice, su página web? ¿También tienen ahí material? Sí, está un poco desactualizada, creo que en el vimeo se, se, se puede encontrar. Y hablen con nosotros, ¿no? Manda email, eh, WhatsApp, <risa> Instagram, ¿no? Tomen las redes, Facebook, hablar, ¿no? Charlar, pensar junto, hacer películas junto, mismo que a distancia. No, estoy con un problema tal, con la cámara X, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? Estamos juntos, siempre juntos. ¿no? Que eso es Entonces, una de las cosas que tenemos que agradecerles, que, que no son envidiosos como con, sus, con sus saberes, que son muy generosos en ese sentido. No hay Ahora sí que hay que tomarles la palabra y, y pues echarles, si tienen alguna duda, si quieren ver algo, no sé, cualquier cosa, ellos siempre están abiertos para para colaborar, para platicar y, y bueno, pues esperamos eh, que, que por acá pronto se den una vuelta, pero mientras el maestro Bunt quiere cerrar este capítulo especial. Pues, yo lamento no haber estado desde el principio, pero pues sí quería estar para para saludar a Claudia y, y a Rafa también. Eh, este el, el dúo para mí es, son ustedes muy muy queridos por mí, muy admirados. Eh, eh, Brasil es enorme y lleno de tesoros. Ustedes son un, uno de, de esos tesoros eh, de, del Brasil y, y me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho su compromiso con, con, con el trabajo. Y sí, como decía Micha cuando entré hace poco, hace unos minutos, decía que, que soy, soy admirador de Latinoamérica y cómo no serlo, ¿no? Si, si yo creo que co, co, compartimos un montón, un montón de... De, de coincidencias y, y pues eh, pues me, me, me da mucho gusto poder poder saludarte claudia saludos envíale mis saludos a rafa también con mucho mucho cariño y pues nada muchas gracias eh, por por, por, por, eh, por charlar con nosotros siempre será un gusto tenerte pues aquí en, en nada es original. Muchas gracias, Antonio. Nosotros lo queremos muchísimo también. Sentimos mucha saudade, como decimos en Brasil, ¿no? Estamos juntos, eh, bailando, en fiesta, pero también hablando de cine, practicando juntos. Entonces es muy importante para nosotros, ¿no? Ustedes son personas que están en toda, en todo. Todo nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro corazón, todo. <risa> Nuestros pulmones, el aire que respiramos, incluso tiene partículas de ustedes. Entonces, <risa> seguimos con mucho amor y cari cariño con ustedes adentro, siempre. Gracias Muchas. por todo. Gracias muchísimos a, a Misha, a Erika... A, a todos, a Camila, fue muy bueno estar con usted, Camila, que sigamos juntas una vez más, quién sabe, ahí <ríe> un día. Es eso, y ustedes acá también, si hay una oportunidad, pensemos juntos cómo traerlos, es, esas son las cosas, ¿no? Pensamos juntos la posibilidad de hacernos diferencia en, en todo de cambiar algo. <ríe> Maravilloso, maravilloso, Claudia. Pues sí, también acá te mandan saludos los tuntunes. Sí, y, los este... tuntunes de domingo. <risas> domingo, que por ahí anda hermoso, cada día más hermoso. Pero, pero bueno, pues eh, de verdad fue un, un verdadero placer. Claudia, esperemos que se repita pronto, que tengas oportunidad de acompañarnos muy pronto con algún proyecto, con alguna cosa de los festivales o con alguna idea que se te haya ocurrido también para para poder colaborar, las puertas del podcast, pues sabes, están siempre abiertas para ustedes. Vamos, vamos pensando, quedémonos con la tarea de ver cómo, cómo le hacemos para resolver ese, esa deuda que tienen conmigo. Entonces, yo pero no conmigo, no creo, conmigo. Aclaro, aclaro, perdón, espérame Claudia, aclaro, uh -huh. no conmigo, con el festival, porque luego se puede prestar a este... A malas interpretaciones. No, la, ponen... la, proxi, la próxima edición podemos hacer lo que quiera. ¿Va, va a ser no, virtual sí. Está, una vez es, más? No, va no a ser es, presencial. es presencial. Bueno, ya estamos ah. lo híbrido. Híbrido también. O sea, tenemos este año, el año pasado tuvimos funciones en 20 ciudades. Ya no, es, ya no sucede en un solo espacio, ya sucede en todos lados, incluido eh, La Paz eh, y Montreal, por supuesto. T tenemos a nuestros infiltrados por allá. Entonces, cuando menos consigamos una función de Ultracinema y en Florianópolis, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer que creo que es, podemos pensar en eso. Es que es, estos super ochos eh, experimentales, podríamos pensar en hacer una curaduría de las dos ediciones y mandar para ustedes, ¿no? Perfecto. Me, me, Algo me así. Gusta, me gusta la idea. Vamos, vamos platicando. Si no, sí, pues, no tenemos plata para el correo, para ir y volver, no, tenemos sí. digitalización también, ¿no? No, está, está bien, lo podemos resolver, lo podemos resolver así. <ríe> Algo y, así, esa cosa podemos hacer y, y un taller, ¿no? Híbrido, sí. así, virtual. Y bueno, aprovechando ya esta, este, esta parte de cierre del, del podcast, también quiero... Eh, eres la primera artista brasileña que entrevistamos en el podcast, pues justo oh, la, bar, la barrera gracias, del amigo. idioma... La barrera del idioma, pues siempre nos ha impedido salirnos de, nuestra, de nuestro rango de acción en, en, en, en habla hispana. Y hablo ese portuñol perfecto. No, lo hablas perfectísimo. Pero bueno, quiero también contarte brevemente que eh, ustedes que son especialistas en, en, en filmar en 16, tengan muy lista su cámara de 16 milímetros porque este año vamos a lanzar un proyecto súper interesante. Wow. Y para el cual van a necesitar todos los artistas que nos están escuchando, artistas y no, gente que tenga acceso a una cámara, o que la pueda conseguir, una, una, una cámara de 6 milímetros con película, por supuesto, porque vamos a lanzar un proyecto muy maravilloso, ¿verdad, Maestro Bund? Entonces va a estar muy bueno, eso por un lado, y por otro lado, aprovechando tu presencia, eh, voy a adelantar un poquito de lo que va a ser Ultra Cinema este año, eh, tenemos en la mira el, eh, esta tercera raíz que nos compone como mexicanos. Tenemos la raíz española y la raíz indígena. Pero hay una tercera raíz que es, es, es importantísima, la cual, bueno, tradicionalmente no se le da mucho eh, pues, espacio en ninguna parte, ¿no? ni siquiera en la historia, ya no digas culturalmente. Uh -huh. En los últimos años se está tomando un poco en cuenta pero sigue siendo, eh, pues, no tan, no tan tomada por ahí me encuentra Pero nosotros nos vamos, vamos a enfocar en esa tercera raíz afro, africana, afromexicana, afrolatina, afromestiza, Perfecto. Afro, Entonces, ustedes allá en Brasil, pues, la tienen mucho más fuerte que nosotros, esa, esa raíz. Sí. Entonces, te vamos a, en cuanto se, se, se abra esa puerta, te vamos a, a buscar para que nos ayudes a, a, a hacer ese llamado a, a artistas. Eh, de, de, de brasileños que participen en, en esta categoría que vamos a Ahora a, a tenemos una, una, una relación muy próxima de artistas en Salvador, Bahía. Ok. Y casi todos negros, ¿no? Entonces eh, podemos pensar en algo. más eh, Conocemos más gente del sonido experimental en Bahía. Okay. Oye, Mucha gente sí. con proyectos interesantes, cosas buenas. Sí. Porque podemos adelantar algo para el, para el capítulo número 100. Platiquémoslo, platiqué, porque estaría fantástico, imagínate. Lo platicamos fuera de la... Vamos a, a hacer... Ya, ya hasta se me enchinó la piel nada más de, de imaginarme ese capítulo 100. Bueno, en eh, los, los vamos a dejar ahí picados a, a, a nuestros escuchas. Esto fue... Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y pues agradecerle a Claudia que se diera tiempo de, de estar acá con nosotros. Creo que son como nosotros tres horas. Nosotros que agradecemos muchísimo. Mucho placer estar con usted una y vez más, amigo. Le mandamos saludos a Rafa, que esperemos que esté con nosotros en la próxima. Y pues nada, Maestro Bunt, Camila, Carla, muchas gracias por su presencia y pues los esperamos en el siguiente capítulo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 Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original, es una producción del Festival Ultracinema.